Para Honeywell, Ingram es un partner de primer nivel. Reúne todos los requisitos que nuestro canal de resellers requieren de un BAT: Logística, stock y eh, gran capilaridad, junto con financiación. Nos permite entrar en todos los mercados. Además, dispone de un eh, gran conocimiento de producto y una vocación de soporte y valor añadido. Para los próximos eh, meses, nuestros objetivos son alcanzar la integración de ambas líneas de producto dentro del rango, dentro del portfolio de productos de, de Ingram. Desde Honeywell hemos finalizado la integración con Intermec en un tiempo récord y disponemos una única estrategia eh, de ventas, un único porfolio de productos dentro de nuestro rango y el objetivo en los próximos meses será integrarlo conjuntamente en las soluciones de, de Ingram. Desde el punto de vista tecnológico, a este evento acudimos con tres propuestas. En primer lugar, nuestro dispositivo de movilidad, el terminal CN51, una nueva plataforma hardware novedosa con las máximas prestaciones y rendimientos ahora mismo en el mercado, que nos permite trabajar tanto en los entornos Windows, en Bebed como en Android. Desde el punto de vista de soluciones de almacén, estamos presentando la, los nuevos terminales eh, CK3X y CK3R, que sustituyen a los novedosos CK3B, que han sido unos eh, terminales digamos, diferenciadores dentro de los entornos de almacén. Y desde el punto de vista de impresión, también presentamos las nuevas impresoras, la nueva familia de impresoras PM4, que nos permiten eh, autoprogramación, displays eh, táctiles, pantallas en color y que podemos ver en la sección de aeroportuaria integrada con unas aplicaciones de generación de backtrack. Para nosotros la evaluación del evento es muy positiva, eh, la aproximación que se ha realizado no en cuanto a productos sino en cuanto a solución nos parece muy acertada porque nos permite no ver solamente nuestros productos como tal sino integrados dentro de distintas aplicaciones y entornos como las que podemos ver en los distintos eh, a lo largo de la distinta feria en los distintos stands. Por lo tanto muy positiva y creemos que con una participación de gente muy razonable.